¿Qué pedo? Casi me mata. Lo siento, es que por ahí hay un puesto de gorditas. ¡Tah! Y las gorditas. Hola, ¿vende gorditas aquí? Sí, gorditas y tacos. Me das cinco gorditas. No, no, no, no, no. 10 gorditas y 8 tacos. What the fuck? Ahorita se las traigo, señor Jotín. ¡No me dije Hotel. Veinte minutos después. <risa> Oye, sube al auto. ¿Cuánto le debo? Bueno, fueron cinco gorditas, gorditas y cinco y nueve tacos. Perdón, es que confundí. <risa> Vuelvan pronto las gorditas el arquitecto, hayles champiñones, Mimi mi, mi, mi, mi, mi. Ah, Sí, volveremos. Oye, señora, no he visto a sí, unos cambié. chicos sí, sí, vestidos como ladrones que, que huelen como a caca, no sé, sí, huelen a caca, ¿eh? Sí, y si hicieron caca donde usted está sentado. Ay, qué asco. Oh, y bueno, este eh, sí, sígame contando más sobre esos sospechos. Ah, sí, es... casi nos descubren. Vámonos, ahí está lo que tenemos que robar. ¿Lo ves? Sí, lo veo, es precioso. Oh. Continuará.